I'm <laughs> sorry. Muy buenas chicos, soy Playmas y estamos en este nuevo vídeo, este nuevo incluso reto ya de este año 2023, el otro... Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Playmars y estamos en este Bus Simulator 2018 y bueno, vamos a hacer la primera ruta, vale chicos? vamos a hacer... Eh, eh, Granja P... P con... con Steineck este y bueno, pues vamos a poner un conductor y un autobús vamos allá, vamos a ello aunque aquí creo que chicos me está diciendo lo mismo en cada ruta. Así que vamos a coger conductores estrella, estrella. solicitudes. Vamos a ver si lo pillamos. Uno, dos, tres... cuatro y de momento ninguno más de momento esos cuatro entonces nos vamos a la granja uf yo tengo que comprar autobuses estoy jodillo, eh pues voy a, ir a comprar autobuses chicos increíble pero tengo que comprar autobuses Vas a comprar uno largo Este, otro de este tipo Y yo creo que de momento ahora sí tendríamos bastante Vale, vamos a la granja, aquí, vale Titaro K, vale, este se queda aquí Vamos a poner los cuatro Uno Some sites already reported an increase in visitors. I'm confident that we can repeat the success. Seaside Valley offers a lot of nice locations for a walk, but especially the River Promenade and the Westfield Forest are the favorite paths of locals and tourists alike. Please create two rounds. on and off. En el momento que no veo el texto, chicos. Vale. Vale, pues de momento tenemos esto. Sí, hay que coger más conductores. Y bueno, yo creo que me voy a hacer la ruta ya. Lo de los conductores es algo menor que lo podemos ir haciendo. Y a ver, nos tenemos que hacer la ruta en modo ida y vuelta, chicos, ¿vale? Entonces, vamos a hacerla. Vamos a hacerla con el nuevo autobús que he modificado, que lo vais a ver ahora mismo. Que lo personalizado. A ver, ¿dónde está? Vale, estamos adelante. De estos nuevos, os pintaditos. Este no. Este tampoco. Pasado este. Este chicos, este es el nuevo Aquí le veis chicos, el nuevo Y bueno, este vamos a coger eh, Vale, viaje siempre lo hacemos desde la cochera Modo viaje circular Esto nos hará el viaje ida y vuelta, vale chicos Para que podamos hacerlo Y nada, ya pasaremos al nivel 26 Así que bueno, vamos allá Entramos Vale, ahí está Tenemos que bloquear todas las puertas todas las puertas todas las hojas abrimos entramos desbloqueamos puertas tenemos tres puertas de este tipo eh, ese es. es que no veo ahí ahora digo que sí y ya está Vale, pues vamos allá. Tenemos que tener cuidado porque es un vehículo largo, vale chicos, es un autobús largo, así que hay que tener cuidado. Vamos a encender todo, vamos a darle al luz máquina de billetes, vale, luz de pasajeros y luz de cabina, está perfecto. Quitamos los frenos, cerramos puertas y ya pues podemos iniciar la marcha vamos allá vamos allá chicos vale hay que salir con cuidadito así veis el nuevo autobús que tuneado hasta una cochera vale este he empezado lo más puede tener cuidado que no se que no se curve, estos autobuses también los llamo yo autobuses cordeones porque, cordeón, porque esto como veis tiene la forma de un de, auto, de, un, de un acordeón, claro con el muelle entonces yo también lo llamo estos autobuses acordeón, chicos vale, pues vamos a empezar la rutilla, tenemos ida y vuelta a ver si podemos salir nos dejan salir Vale, ahora creo que ya puedo ir saliendo poquito a poco, ¿verdad? Ahora sí, aquí. Ahora tengo que tener mucho cuidado, ¿vale, chicos? Porque me he quedado en medio. para allá La, el ala que se acerco demasiado, tío en serio Vale, ahí, va. ahí entra, ahí entra, ahí entra, vale, perfecto, ahora sí, pilió una cola de la leche, chicos, vale, vamos a quedarnos un momento, Después pues ya podemos pasar, vale, cuidadito, bastante cuidado, Vale, ahí lo tenemos. Vamos a la granja, chicos. Con la primera parada. Vamos allá. Esto también... Nuestro compañero. Ahí le tenemos a otro. Hay dos juntos, vaya. Dos muy parecidos. Vale. Tenemos que hacer ida y vuelta, eh, chicos. A ver qué tal. Es una ruta un poquito... La verdad, una ruta un poquito por decirlo así eh, curiosa porque es solo por esta zona del río y bueno vamos a seguir vamos a verlo vamos a dar la vuelta vale paramos el, aquí en la granja es, es. Pero no hay nadie Qué curioso Please, Hostia, ¿qué ha dicho? ¿Esto qué es? Vale, creo que me he liado, chicos Espera, espera Vamos a reiniciar, ¿vale? Vale, ahora sí, vamos con ella. Vamos a hacer... Vale, un momentito. Inicio rápido. Porque no pegamos nada luz y he circular. Vale. A ver... Es muy cortita. Yo voy a poner... Vale, mejor lo voy a poner en vale. inicio rápido, ¿vale? Voy a poner este, mi man. mínimamente. Eso es. Eso es. Vaya, es de noche. Vale, pues vamos... Vale, vamos va, para adelante Luces largas Luces de camino, tengo todo Nos vamos Ahora sí Vale, no sé qué ha pasado antes chicos pero ahora sí vale que se da la... empieza a entrar no son muchas paradas es una parada es una parada corta eso es lo bueno es una ruta corta diría yo nos vamos Luego habrá que volver porque si dais vuelta y bueno pues le haremos una rotilla así que esta vez va a ir más rápido ahora es vale la parada está aquí dentro, así que ningún problema vamos o sea, es a en esta población vamos a entrar. Muy bien A ver qué pasa Vale, sencillo Ordinario Vale, yo ya he subido Y no le he dado a... Vale, tenemos una Ya tenemos 3000 chicos Hay uno sin billete Lo perdió Canal ordinario. Dos euros. Perfecto, chicos. Nos vamos. No puerta bloqueada. Vale, eso es. Ahora que nos vamos. Stay neck, eso es. Claro, esta ruta, la que me ha dicho, es la que pasa por el bosque. Por eso me ha dicho que hiciera una ruta que pasara por el bosque y por el río, por la zona del río, y luego que volviera. Está bien, perfecto. Ya está el nuevo vídeo subido, chicos, ya lo tenéis subido, ¿vale? Y bueno, ya podéis verlo por ahí la parte 19 ya con este llegaremos a la parte 20 se nos va haciendo largo el bus simulator chicos cada vez que avanzamos se nos va haciendo larguito eh. perfecto nos vamos vamos a stay este stay, stay west Eso, perdón, Steiner It's. Esto era Steiner West Vamos a Steiner It's Y luego ya pues la zona del río me parece Y eso, también Es una rutina Bueno No muy larga yo creo Ahora aquí vuelta ahí, vamos a hacer caso a lo que nos dice, vale, ha venido el tren, ha venido el tren ahora chicos, así que vamos a dar la vuelta y hasta ahora ya seguimos ahí con la rutilla chicos, vale, vamos, vamos allá. Wait, where did my hat go? Uno no encuentra su sombrero. Madre de fuerte. <risa> vale, creo ¿no? que esto es la zona agrícola, ¿verdad? Doy la vuelta aquí. Sí. La en la zona agrícola, chicos. Eso es. El centro agrícola. Pues bueno, vamos a dar la vuelta porque es ida y vuelta, por eso se llama viaje circular Vale, perfecto, ahora vale, ya estamos dando ahí la vuelta, chicos Y ya, bueno, nos quedan dos o tres paraditas Es cortito Esta es muy cortita, chicos Espero que tengan Hostia, han ah, ido. no reducido de 50, joder, chicos. Me he metido un multazo ahí. Bueno, hay otro aquí que no lleva billete. Uno no lleva billete. Oh, va. Se me ha bajado, tío. La del billete se me ha bajado. Oh, no pasa nada, se me bajó, pobre. ordinario 260 sencillo ordinario también perfecto next stop. Steinek, chat. stay next, chat. ahora pasamos por la capilla y ya underwood road y ya está y la granja nos quedan Tres paradas. Eso sí, completo la ruta y la hiciera bien, chicos. Que yo creo que sí. Y ya pues quedarán solo dos, porque son tres rutas que hay que hacer y lo que son. No las tengo hechas y controladas. Así que vamos muy bien. Capilla. Very punctual, thank you. De nada. Okay. Cerramos, a ver si hay alguno Vale, 17.000 tenemos 17.000 euros chicos Al bolsillo ya Vas acá a, a claro, pasar de nivel claro. Pasar de nivel también Vale, este tiene multilla Una multilla que se lleva Continuamos Vamos allá for mil, yeah, sure. okay. vale, vamos perfectos blockbuster just came vale pues sí. Un poquito de caña, no mucho, eso sí, vale, estamos llegando, queda solo dos, dos paraditas, chicos, solo dos. Pues es muy cortita, chicos. Esta es la más corta que hay. vale chicos pues perfecto pues ya está hemos acabado la bueno, primera que no estaba configurada la ruta chicos y antes no ha dado la bueno, no sé por qué estoy muy curioso es la primera vez que me pasa nunca me ha pasado así que bueno pues ya está ya hemos terminado así completamos la rutilla chicos estaría genial y hacer ese primer objetivo vale vamos a ver qué tal nos va ahí vamos ahí lo tenemos chicos hemos desbloqueado algunos objetos nuevos vamos a ver ahí vale aquí la tenemos chicos completada y bueno, ya continuamos eh, con la siguiente, ya, hemos, eh, nos hemos, ya tenemos por fin dos objetivos también hechos, un objetivo más, y bueno, pues lo que vamos a hacer es pillar aquí cinco, cuatro autobuses, que os parece chicos, vamos a pillar cuatro autobuses, vale, tienda, vamos a pillar Mercedes, a saco. Vale, vamos a pillar Mercedes, otro, otro. Y Yugai nos tendría ya que dejar. Vale, uno, uno, dos, tres. Vale, llego de sobra, cuatro y cinco. Ahí lo tenemos chicos, perfecto vale, pues seguimos ahora en un ratillo, nos vemos, chao oh, de no es verdad. Sí. Bye. Bye. Ciento centimos. Está muy barato? ¿no? I need to purchase several tickets. Thank you. Ocho, mira, otra vez. Y uno que no tiene billete. Here. Here you go. Hold on. I thought I had one. La vale, multa. Ahora debo montármelo de irme a balden por el otro lado. Could you open the door again, please? Ahí el volante, chicos. Muy bien, ahí estaría Never go on foot again, taking the bus is just so much fun. perfecto chicos, pues hemos acabado la rutilla Vamos a acabar Vamos a hacer una cosita por aquí No, nos vamos Ok, perfecto chicos, a ver si completamos otra rutilla más A ver Y... No me entrado, muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Ah, sí. Bienvenidos a este Boost claro, Simulator 2018, Si Play Más, ya vale, que estamos bueno no en, este, en esta ruta bueno, que vamos sí. a hacer, ¿vale? So... Y bueno, vas a hacerla, a hacerla en modo bucle, ¿vale? <coughs> y vamos a hacerla con... In... Ya tengo ingresos. Esta, no, cuál es la que no tiene ingresos. Tengo las tres con ingresos. Vale. Ah, necesito. Vale, no lo había hecho con conductor, chicos. Perdón. Vale. La tendré que volver a hacer. Vale, entonces.. Eh, la hacemos ahora. Y vamos a ver si conseguimos muchos más autobuses, ¿vale? de este tipo vamos a coger muchos autobuses, ¿vale? vas a comprar 5 ¡no! ¡Oh! vamos a comprar 5 autobuses para esta parada, otros 5, ¿vale? vale 1 2 1, 2 Cinco. a ver ahí vale, ahora vamos a tratar de ponerles, vale, aquí 5 tenemos 2 3 4 y 5 y vamos a hacer lo mismo con los empleados vale, aquí tenemos 1 Y tendríamos otro, vale profesional, dos, vale. Some sites already reported an increase in visitors. I'm confident that we can repeat the success. hacer esa hora, esa rutilla, y hasta. But especially the River Please create two alongside es que no veo. Espérate que se quite esto. Un momentito. Vale. Eh, voy a meter 5, vale. Porque aquí lo que me dice en el objetivo es... Consigue, cinco, consigue que cinco conductores estrella y cinco autobuses vale auto vale conductores estrella vale nosotros lo que vamos a hacer es primero hacernos el esta parada en bucle no sé si es la de arriba o la de abajo a ver espera eh, silvalden Lido. es esta yo creo roman road no balden lido esta esta nos la vamos a hacer en bucle Y vamos a hacer Vamos a hacerla desde el principio, chicos Vale, la vamos a hacer Lo vamos a hacer con este mismo Vamos allá Ahí hacemos ingresos, es de noche Y a ver si conseguimos hacer Ingresitos, vamos a ver Vamos a encender las puertas Eso es vale este solo tiene este este salido eso ya hemos salido de vamos aquí a encender el autobús entero y vamos a tender todas las luces vale y que llevaría las puertas, largas ver, las largas tienen y que y estamos, aquí vamos a darle aquí. hacia adelante vale ahí te veo, Acá vale. te veo. vamos a seguir Roman Road, vale, y a Pero ver qué tal nos sí. va vamos allá, con pues mucho cuidadito, eso vale. lo bucle, eh, a ver que tal nos va. Vale, vale, debo poner el freno y abrir la rampa, la rampa que está por aquí. A ver... Se extendió, ¿no? Si le ha abierto, ¿no? La rompa, ¿o qué? Espera Vale, ahí está Ahí la tiene Vale, quitamos la rampa Cerramos Ahora sí, quitamos la rampa Y yo creo que ya no hay nadie más aquí Nos podemos ir Eso es, a ver 2000, vale, hay uno que no tiene billete Vale, él lo tiene. Hay uno que ha pasado que no lo tiene. Es pues que no veo nada, tío. Qué raro. Solo entra uno. Ah, vale. Ella, eso sí Nos vamos Vale, ahora hacemos la parada de la granja, eso es. claro le da bucle bueno vale. vale espero que que me salga la ruta sencillo ordinario 280 de nada cerramos 5000 ahora sí estamos en ello Vale. Si no, pues... Repetiré. Pues no me sale como las la paradas rositas. Es curioso. Ahora no me sale. Vamos, oh, yo, yo le he dado al buc, bucle, estoy seguro. ¡Cincuenta, cincuenta, cincuenta! ¡Ay! ¡Oh, darn! ¡I forgot to get something for dinner! ¡Oh, well, pizza it is. suba y uh, al bordillo chicos Vale, ahora sí. Ahora sí se nota que es bucle. Yo me había asustado, chicos. Estamos en modo bucle, sí. Ahora sí. Steinek East. Vale, perfecto. Adiós Sencillo, ordinario 2.80 Nos vamos Continuamos chicos A ver cómo vamos 10.000 Pues vamos muy bien ahora chicos, la verdad Muy bien de pasta 10.000 eurillos Para el bolsillo Nos vamos A Fishes Round que es, que es la parada justo que está Dentro de este, digamos así, de este barrio Porque es como un barrio Fuera de, de la ciudad Así que bueno, vamos a ella ya llegamos. I don't feel like working today. por encima ahí <laughs> party yesterday shouldn't have stayed Neckle Stop, Fisher's ground. Very punctual, thank you. había olvidado una cosilla que el señor seguimos seguimos vamos allá a ver si puedo entrar Eso es sencillo verdad ah, me he equivocado ahí bueno 12.000 vamos a continuar maestro de los beneficios a ver si puedo dar la vuelta aquí como siempre en verde y por sitios ahí estrechos sinuosos si sí, me, deja. me deja hacerlo perfectamente ahí está muy bien chicos ahora sí vamos al ido Ok Estamos llegando al lido, chicos Nos queda poquito ya, ¿eh? Vea que la vamos a lograr Vamos ahí Estaría bien que tuneara o que hiciera así creaciones de más autobuses Porque he ido comprando más Ya hice ayer uno largo, que ya lo vimos por aquí Y tengo que hacer más pequeños, muchos más Y diferente, y diferentes es que va a quedar muy bien, ya lo veréis Pues tengo que hacer más y tener más creatividad con otros diseños Que están muy bien Vale, yo creo que ya... Nos vamos. Okay, let's grab a bite to eat. Tarde, vale, ya vamos llegando, chicos Poquito a poco A Roman Road, la última parada ya Y bueno, ya A ver si logramos otra Entro, vale, otra rutilla Vale, hacemos otra más Y ya nada, lo que nos quede Es solo... Asignar unas cosillas y ya habremos hecho otro objetivo Y ya tengo que tunear, ya tengo que pintar buses a punta pala chicos Es lo que me queda Y ya no creo que quede mucho para la verdad No creo que quede mucho Lo decía hace unos días, bastante Pero ahora estoy más cerca de que quede poco de este juego la verdad mucho menos. Ok. Me Vamos a en sucia algo por aquí. Mira si una basura por aquí. Uy, no hay nada. Aquí no está apenas. No, nos podemos ir tranquilos y completar nuestra ruta en bucle. Completar la rutilla en bucle, chicos. Vamos allá, a ver qué tal. A ver si la hemos hecho bien. Oh, ahí, esos errores. A ver si hacemos bien ahí. A ver el nivel. Experiencia un montón, nivel 26. A ver. Vale, chicos, pues ya lo tenemos. Lo único que nos queda ya son los. nada, los conductores, ¿vale? Es el único objetivo que nos queda así a largo plazo. Pues claro, es que empleados no hay. Hay profesionales, pero no hay. Anda, sí, coña. Motor estrella, espérate. Vamos a meternos aquí, vale. Porque eso es bueno. Conseguiría el tercero, claro. A ver, 12.000, vale Puedo hacer lo siguiente, claro Ruta 11, ¿no? 1, 2, 3 y 4 son... A ver, son... Espérate que miro un momentito, chicos Para lo mejor si puedo hacer algo Son 1, 2 y 3 rutas una, dos y tres. O. Oh. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos. Espérate que puedo hacer una cosa. Espérate, espérate. Voy a intentar ahora yo una cosa. Vale, vamos a hacer una cosilla, ¿vale? A ver. Vamos a quitarles, vale. De por aquí. Y ahora vamos a probar una cosa. Una cosita. Ya solo nos falta... Eh, nos faltaría... Lido, vale, nos faltaría Lido, Lido, ahí tenemos otro, este de profesional se quedaría fuera. Profesional, profesional, es que ya no tengo más conductores estrella. 88... Fuera y a meter ese... No Fuera A ver, más Otra ruta, a ver, en otras rutas Conductor estrella, línea 12 Vale, este le necesito A ver qué más hay <coughs> Conductor estrella Esa para mí 84 84 está más arriba Para mí Vale, ya tenemos cuatro, nos queda uno. 83. Ya tenemos otro. Vale, pues ya solo me quedan los autobuses que vamos a coger ahora, aquí. A ver. Ya esta tarde tendré que tunearlos a punta pala. Tendré que, mod tendré que modificarlos, es decir, bastante tener que hacer una, una modificación bastante seria A ver Vamos a coger Vamos a ver si lo hemos hecho, chicos Ojalá, de verdad, ojalá Vale, ya hemos salido de aquí vale, y ahora se le a ver, le a, a, ver. a ver uno por ahí y otro por aquí. Vamos a ver ahí, a ver. Vale, consigue. Vale. Sí, ya está, chicos. Vamos a que obtengan ingresos. Bueno, pues aquí ya vamos a obtener ingresos. Pues eso será en el siguiente vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos. Chao. <risa> Pues nada, ya lo hemos logrado chicos Nos vemos en el siguiente objetivo Espero que os haya gustado todo esto Y nada, pues Nos vemos, chao Bueno chicos, pues yo creo que lo vas a dejar aquí Ahora tenemos un siguiente objetivo Y muchas rutas Y nada, pues, espero que os guste Nos vemos